Ver estos documentales, oír estos paneles de discusión, nos hace estar un poquito más cerca a la realidad y concientizarnos un poquito sobre lo que está pasando y de pronto encontrar una manera de cómo, cómo ayudar, así sea en la ciudad, con pequeñas cosas. Las personas que venimos a estas proyecciones replicamos lo que vemos aquí con nuestros parientes, con nuestro, con nuestro círculo de amistades y también se hace una gran labor ese tipo de espacios sí genera conciencia porque muestra el gran recurso de información que tenemos del país en referencia a gestión ambiental Ver todas las muestras que hay, siento que hay como varios documentales súper interesantes como muy bien elaborados y de temáticas que a veces son difíciles de acercar como no sé, acercarnos a los océanos, acercarnos a los bosques entonces pues por eso estoy acá Nunca podemos tener contacto con esas especies y al momento de ver esas películas pues nos damos cuenta de lo que realmente está pasando Este festival internacional de cine es una de las primeras entradas para mucha, mucha gente y hacer conciencia, pero de la conciencia que genera el cine y que genera la narrativa y la poesía y también las imágenes, tendremos que pasar a la acción. Sí considero que el cine es un gran factor y un muy buen canal de comunicación para que la gente aprenda de toda la parte de del del país y al ver esto pues genera como una expectativa en la gente de ver cómo uno puede colaborar o qué acciones puede generar para pues ayudar un poco más al planeta. Pues a mí me interesan mucho todos los temas ambientales y espero poder, uno, eh, conocer y tener en mi mente referentes de personas que estén involucradas en temas de sostenibilidad, que quieran cuidar el planeta, porque eso inspira y pues digamos que yo quiero seguir también esa línea de conservación, entonces pues eh, por eso también estoy aquí.